este bloque volvemos a Madariaga de la mano de Urión Lagavi, el guía José Vargas y Leticia Vargas, este, a quienes agradecemos este material. Y bueno, por supuesto, eh, volver a, a mostrar imágenes de prácticamente la única laguna que está teniendo buen pique de pejerrey en este momento. Sabemos que Madariaga es, una, es un espejo que tiene pique todo el año, a diferencia con la demás que con el calor eh, suele bajar bastante la pesca. Eh, nosotros hemos hecho pescas muy buenas en los meses de diciembre enero febrero o sea no se corta el pique solamente bueno hay que buscar aquellos días con ¿no? un poquito de viento más fresco pero eh, sigue rindiendo y bueno en la primavera es un, una buena oportunidad para, para ir a pescar porque bueno se activa mucho con el calor eh, hay mucho pejerrey y bueno ya sabemos que Madarega puede entregar cortes eh, tranquilamente de pejerrey de kilogramos así que eh, más que nada, hacer una recomendación que aprovechen. Se puede pescar solo los días sábado, domingo y feriado, respetando la cuota que es de 20 pejerreyes por pescador. Recordamos que estamos en veda hasta el primero de diciembre. Agradecimiento nuevamente a José y a Leticia. Y bueno, lo dejamos que disfruten con las imágenes. Bueno, grupo, ¿qué es? Ay, ah, qué grave me dice. Bueno. <risa> Bueno, así comienza nuestra jornada de pesca, o a punto de comenzar mejor dicho, camino a la Salada Grande de Madrea. acá estamos, el camino se ve bastante bueno, firme, después de una llovizna que tuvimos el sábado, así que bueno, en breve estaremos por el cruce y de ahí a emprender una jornada de pesca hoy del día domingo, ¿eh? con un grupo de eh, Zona Sur, así que pronto nos veremos. No, acá estamos llegando al cruce laguna a la salada grande 7 kilómetros. El camino se buena en buenas condiciones. Eh. Se ve un poquito de barro en los laterales. Pero bueno, allá vamos. Vamos a ver qué pasa. Ya seguramente están los pescadores ahí esperándonos. Y bueno, como siempre, eh, vamos a ver si mantenemos una linda jornada de pesca y vamos por los grandes. Eh. Laguna la salada. Madariaga bueno acá estamos llegando al predio de, de al predio del club para ser exacto ¿sí? ya estamos en la última curva a punto de ingresar ¿sí? bueno ahí se ve, hay cola para bajar son 7 8 menos 20 8 menos 20 de la mañana y bueno acá estamos ¿sí? Tres, cuatro embarcaciones delante nuestra y vamos a, a preparar las embarcaciones y bueno, ya a bajar para que sea un día de pesca agradable y placentero. ¿eh? Así que bueno, vemos a ver qué pasa. En breve estaremos en el muelle. Estamos, bueno, este es mi micrófono improvisado. ¿eh? Acá estamos con los pescadores. Llegaron anoche. Anoche llegaron. Anoche, acá Marcelito, acá tengo el amigo pescador. Paco, eh, se me van los nombres como siempre, Daniel. vení vos, no te vayas, Daniel, Fede, Fede, vení. Fede. Mario, Fede, Mario, eh, así que bueno, una mezcla bárbara, 25 de mayo, Buenos Aires, capital, capital, sí, capital, firme, sí. 25 de mayo, bueno, así que hoy vamos a hacer una jornada de pesca para Gabriel del Pescador TV, y bueno, vamos a ver si hoy lo sacamos a la tele, no sé si hoy, pero en la semana van a salir seguros, eh. vamos a disfrutar de este gran espejo de agua que tenemos, y bueno, hoy tenemos dos grupos. ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos a ver qué Bueno, arrancamos el día. Arrancamos con el primero. Como siempre, Mario. No sé por qué, pero siempre me pasa lo mismo con Mario. Siempre arranca Mario. Ahí viene. Tranquilo. Voy con Mario y Facu. Lindo. Muy lindo adentro. A ver... Mostrarlo Mario acá, espectacular. Listo pescadito. Lindo pescadito. Bueno, Bien. vamos a seguir. ¡Qué pescadito! ¡Facu! ¡Qué pescadito, Facu! ¡Qué pescadito! muy muy de Dientudo que lo saqué yo pero no me puedo filmar pero acá Mario me ayudó bueno vamos a mostrarlo un poquito más de lejos espectacular, la verdad terrible terrible y la verdad que parecía Dientudo espectacular arribita como podrán ver Arriba, arriba está. Muy buen pejerrey. Espectacular. Esto es lo que nos da Laguna de la Salada Grande de General María. Muy bien, Leti. Muy bien. Y bueno, Tremendo pensado. No oh. Ahí viene otro. Bien, P. ¡La! Me está paliciando Mario. Y eso que quebró una caña. Viene, viene, viene. Lindo, lindo. Lindo, hermoso. Marcelito, ¿qué tenés ahí? Peje. PG. PG. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, lindo, che. Mirá, mirá, de la boquita. ¡Ay! ¡Qué cosa linda! Eh, ah. ¡Dale! No sé. ¡Dale! de lado.